Y el Instituto en su sede de Leticia, Amazonas, tiene una colección de reptiles. Pero, ¿cómo es? ¿Cuál es el proceso? Nuestra compañera Nicole Rodríguez estuvo allí y tiene más información. Nicole. Bienvenidos a Hora Verde, este es nuestro tema ambiental. ¿Alguno vez han pensado en una colección de reptiles? Así como lo escuchan, el Instituto Sinchi en su sede en Leticia Amazonas tiene uno bastante numeroso y bien cuidado. En una sala a baja temperatura se almacenan estos animales. Lo mejor de todo, nosotros estuvimos ahí. estamos aquí en la sala de colecciones del instituto en la sede de Leticia, aquí pues tenemos las colecciones de reptiles, las, las colecciones de peces y las de macroinvertebrados acuáticos. Yo pues el, la parte mía en la que yo trabajo es aquí esta de reptiles donde tenemos depositados todos los ejemplares que se colectan durante las expediciones de campo que realizamos tanto las que se organizan dentro del instituto como las que se organizan con otras instituciones como por ejemplo las expediciones Colombia Bio que se realizaron con el Antiguo Conciencias hoy con el Ministerio de Ciencias y otras instituciones ¿no? que también nos acompañan durante esas expediciones eh, digamos el trabajo empieza siempre pues con una planeación para las salidas de campo para escoger el sitio donde vamos a ir, eh, las facilidades de los medios de transporte, cómo llegar, si en barco, por tierra o por vía aérea, casi siempre pues tenemos que llegar primero a una capital de alguno de los departamentos amazónicos para allá y después desplazarnos a los diferentes puntos o al punto donde vayamos a realizar el inventario biológico. El trabajo es arduo y requiere equipos especiales para cada proceso de la colección. También pues por ejemplo en el caso de reptiles pues alistar nuestros pinzas y de nuestras pinzas y ganchos para capturar serpientes también pues son muy importantes digamos más que todo cuando se trata de manipular y colectar serpientes venenosas entonces estos aparejos son muy importantes y básicos para el trabajo ya después que pues también previo a esto también se hacen unos contactos con las comunidades de la zona si son comunidades indígenas pues con el resguardo para hablar con ellos qué es lo que vamos a hacer pues también siempre trabajando en parcería con ellos, con las comunidades, que son las que nos colaboran y nos ayudan en parte de la logística como co-investigadores de los diferentes grupos. Entonces, digamos, una parte muy importante digamos, dentro del trabajo del Instituto es esa parcería con las comunidades, pues principalmente indígenas. Los retos y dificultades en este oficio son bastantes. Se debe tener mucha pasión y dedicación para poder obtener los resultados que esperan. Ya pues cuando estamos en campo, pues ya trabajamos pues principalmente salimos de noche con nuestras linternas con nuestros equipos con nuestras bolsas para capturar los animales siempre pues entonces escogemos diferentes hábitats que hayan en la región en el sitio de estudio y vamos a esos sitios durante varias noches por lo general las expediciones duran dos semanas 12 14 y 16 días dependiendo pues de toda la logística y, y los costos también que acarrea esto ya pues cuando llegamos cuando estamos allá Empezamos en la noche a colectar, a muestrear con nuestros co-investigadores. En la noche, pues se hace eso, todo lo que es la fase de captura. Ya al siguiente día, ya es el trabajo como más de laboratorio, que pues, eh, puede ser dentro de la misma comunidad o armamos campamentos dentro de la selva. Es El que llaman acá en Leticia Jergón, pues en otras zonas, Talla X, que es la serpiente venenosa más común que se encuentra en todos lados, la que causa mayor número de accidentes ofídicos pero en otras partes del país le llaman talla X, cuatro narices, diseño del cuerpo que eh, se si pueden como X. Este por ejemplo es un bebé de la quesis muta, de verrugosa o rieca. Es un chiquitín porque ella puede crecer 3 metros. Es un animal que pues su veneno no es muy tóxico pero es la cantidad de veneno que inocula. Nace más como les digo, ¿no? que los procesos de preservación, pues los animales muy vistosos pierden sus colores. ¿no? Hablando con José nos aseguró que la belleza es subjetiva. Aquí es donde comprobamos que la belleza es subjetiva. A mí me encantan. Pues estos animales que suelen generar miedo o incluso causar fobia en algunas personas, para él son hermosos y fascinantes. Este fue nuestro tema ambiental. Nos vemos aquí en Ahora Verde.